Hola buenas, vamos a hablar hoy de la insuficiencia venosa crónica y para ello tenemos que eh, revisar un poquito el sistema venoso y también pues cómo funcionan la, las venas y la hemodinámica que hay detrás de ellas ya que si no, no podremos entender la patología venosa como tal lo primero que sabemos del sistema venoso es que funciona pues, a, tra a través de unos conductos ¿vale? que están provistas de unas válvulas... ...y estas válvulas son las que evitan el reflujo, que la sangre suba y vuelva a bajar. Estas válvulas son las encargadas de evitar el reflujo. Es importante tener en cuenta eso. Después que el sistema venoso está dividido en tres partes. Uno de ellos es el sistema venoso superficial, que recoge el 20-10% de la sangre... Después tenemos el sistema venoso profundo... ...que está por dentro de la fascia muscular... ...el sistema superficial está por fuera de la fascia... Está, ...el profundo está por dentro... ...y recoge el 80% de la sangre... ...o sea que realmente es la más importante... ...el sistema venoso profundo. Luego hay las venas más principales realmente... ...para que eh, muchas patologías venosas nacen de ahí... ...que son las venas perforantes. Estas son las que comunican los dos sistemas entre ellos... Y permite, pues realmente pasar toda esa sangre superficial que recoge pues, el sistema venoso al profundo. Tenemos que tener en cuenta una estructura esencial que está en este medio inferior, que está localizada en el pie, ¿vale? Que es la planta de Benjars, que es una red vascular muy grande, ¿vale? Que es como si fuera una red de arañitas que están por todo el pie y funcionan como una esponja. Recogen toda esa sangre y que, a, que, cae, que queda a nivel distal de la extremidad y bueno ya veremos después qué hace con toda esa sangre que recoge, ¿vale? Pero es esencial que este sistema esté bien organizado y sobre todo que esta red venosa esté sana ya que es la encargada de coger toda esa sangre, por lo cual imaginaos si no funciona bien o no lo utilizamos bien. Dicho esto hay que hablar de un concepto que es la presión venosa ambulatoria, que esa es la presión más baja que se obtiene. Cuando nosotros realizamos una flexión de la musculatura, ¿vale? La presión mínima que, que, que obtenemos en el sistema venoso gracias a la musculatura y al sistema valvular. Normalmente cuando estamos de pie tenemos unos 90 metros de mercurio que recibe la presión de la, la vena, ¿vale? Recibe unos 90 metros de mercurio por el agua, por la gravedad, por muchos conceptos que se basan pues eso en la presión que ejerce el líquido dentro de las venas. Y de pie soportamos 90 milímetros de mercurio, es una pasada. Cuando nosotros empezamos a caminar, la dosiflexión y la planta de Leherz consigue que esa presión disminuya de tal manera que nos podemos encontrar unas presiones de unos 20-30 milímetros de mercurio. Esa presión mínima, esa presión mínima es lo que nosotros llamamos como presión venosa ambulatoria. Entonces, cuando llegamos a estar de nuevo de pie o sentados sin movernos, es cuando volvemos a esos 90 metros de mercurio. ¿De acuerdo? Así que lo importante es que la presión venosa ambulatoria es esa presión mínima que se obtiene pues, al hacer ejercitar la musculatura. Dicho esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que el flujo venoso es unidireccional, siempre va hacia el corazón y hay algunas cosas, sobre todo algunas fuerzas que dificultan que ese flujo vaya para el corazón. Que son principalmente la viscosidad de la sangre, que curiosamente es de las medicaciones que nosotros tomamos para la insuficiencia venosa crónica, justo reducen la viscosidad de la sangre. Luego tenemos la gravedad, en la que no podemos combatir y lo que hacemos es intentar muscular y... y estar mucho tiempo sentados. ¿Para qué? Para evitar esa gravedad. Y la presión torácica abdominal, por eso factores de riesgo como la obesidad son relevantes para, tener... para, lo... para... para la patología venosa, por eso es un factor de riesgo. ¿En ¿El embarazo? ¿Por qué? Por lo mismo, porque hace presión abdominal. ¿El, est el estreñimiento? Pues lo mismo, por esa presión torácico-abdominal que se genera y impide que la sangre llegue bien. Nosotros tenemos diferentes sistemas, mecanismos compensatorios que reducen esas presiones que generan pues, la las fuerzas antiflujo, eh, el cardiópeto, ¿vale? Que son pues la bomba fisiológicas Nosotros tenemos cuatro, la las principales que siempre están es el visatergo que es lo que generamos cuando nosotros inspiramos en el pulmón, hacemos una presión negativa y entonces se, se absorbe toda la sangre, por lo tanto es lo que hacemos con el visatergo es inspirar y entonces la sangre hace para adentro, ¿no? aumentamos la precarga. También tenemos la poscarga, el visa afronte, que es la sangre que es que al empujar contra el, eh, el, el miocardio empuja la sangre y esa presión residual que queda en las aur aurículas, aurículas ¿qué dices? a las ar arterias, ¿vale? que va quedando luego a los capilares y ahí esa presión sutil, pequeña, insignificante que empuja la, la sangre venosa pues eso es el visafronte, ¿vale? la, la poscarga ¿vale? la presión residual de la presión arterial pero bueno, que realmente estas dos, visafronte, visatergo, están muy bonitas y tal, es muy, se entienden bien, pues para hablar del corazón, pero realmente para el estímido inferior como que le importa muy poco, porque con estas dos fuerzas creo que conseguimos unos 90 minutos de mercurio de pie, por lo cual tampoco que nos está ayudando mucho, ¿sale? Así que lo que tenemos que hacer es hablar de otras dos bombas fisiológicas, de verdad, que son la planta de lejas, que sabemos que es una red vascular grande de, de, que tiene la capacidad de coger mucha sangre, ¿Verdad? Pues cuando andamos, esa planta de lejas se comprime contra el suelo... ...permitiendo que toda la sangre que estaba dentro de la, de la red vascular del pie... ...se empuje hacia arriba, sube de golpe, pum... ...se contrae el, el sistema venoso, la red venosa, y pum, sube hacia arriba de golpe. Por eso gente que no camina bien, por eso gente que no camina... ...o que tiene más formaciones en el pie pues no camina, no funciona bien la planta es si tienen una bomba fisiológica menos. Por eso es tan importante añadir los podólogos en el tema del venoso, porque su, el caminar es esencial para el retorno venoso. Luego tenemos también la bomba gemela, ¿de acuerdo? Que es la bomba articulomuscular, que cuando nosotros caminamos, esta musculatura se contrae empujando la sangre hacia arriba. Y es que la, para, para explicar bien la bomba gemelar, tenemos que imaginarnos al caminar, que lo primero que hacemos es pisar, pues, la planta, de tal manera que toda la sangre que estaba dentro de la, de la planta de lejas sube hacia arriba, ¿vale?, sube hacia la polaina, y entonces es encargada la musculatura de empujar esa, de esa sangre hacia arriba, así como si fuera un cohete, ¿vale?, la empuja, la comprime las venas, y la sangre sube hacia arriba. Yo siempre estoy diciendo que la sangre sube hacia arriba, pero ¿por qué?, porque tú, pues, vosotros imaginaos coger una botella e intentarla aplastar, ¿qué pasará? Que la sangre sube hacia arriba, ¿no? Y sale hacia afuera, hacia la boca de la de la. Del, de la botella, porque hemos comprimido. Es lo que hace el músculo, comprimir la botella. Y entonces la sangre sube hacia. El agua sale, ¿no? Pero hay una manera, la única solución de que tú puedas empujar la sangre hacia la boquilla es que la, haya, haya un culo. O sea que hay algo que impide que la sangre cuando se comprima o el agua de la botella caiga hacia abajo, que es el fondo de la botella. Pues nosotros aquí en la musculatura nuestro fondo son las válvulas. Las válvulas distales se cierran cuando la musculatura se contrae, de tal manera que la sangre solo tiene un camino, ir hacia arriba. Porque si no funcionan las válvulas y el músculo se contrae, las válvulas están brotas hacen que la sangre baje también para abajo porque esto imaginaos es un tubo que no está bien cerrado porque la válvula no funciona el músculo contrae y el agua tanto va para arriba como para abajo total no tiene un tope se ha roto la, el fondo del vaso entonces en cambio cuando tenemos las válvulas y el músculo se contrae la musculatura per, eh, empuja la sangre la sangre como no, para abajo no puede porque está tapada por la válvula pum, sube hacia arriba simplemente eso entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que para que funcione bien el sistema venoso, tenemos que tener dos cosas. Bueno, en realidad tres. Una planta dejar sana, una bomba musculo-articular sana, por lo tanto tenemos que caminar, tenemos que hacer dos flexión, pero sin olvidarnos de que ninguna de las dos serían eficientes si el sistema valvular, es decir, las válvulas func no funcionan. Si no funcionan, da igual lo mucho que camines, da igual lo mucho que aprietes tu planta lejas que la sangre subirá. Y volverá a bajar, ya que son las encargadas, las válvulas, de prevenir el, ¿qué? el reflujo. Por lo tanto, ya sabemos cuándo se provoca el trastorno venoso, cuándo aparece la enfermedad venosa, cuándo existe reflujo. Por lo cual, cuándo va a pasar cuándo va a haber una patología, cuando las válvulas ya no funcionen bien. ¿Vale? Dicho esto, podemos definir, la patología venosa eh, en tres conceptos, uno es el trastorno venoso crónico, ¿vale? Que es cualquier anomalía morfológica funcional del sistema venoso, pero que a lo mejor tiene síntomas o no Pero son eso, anomalías, ¿vale? En el cual podemos, no es una patología, es como una araña vascular Cuando te viene una persona y dice, mira, tengo un montón de problemas venosos Y tú le ves y tienes unas arañas, pues dices, bueno, a ver, problemas no tienes, tienes un trastorno venoso que suena peor, pero no es una enfermedad. Ojo, eso no significa que lo vayas a ignorar y venga, hasta luego, no vengas a coger visita a esto. Pues no, le vas a decir, vale, tenemos que prevenir, porque veis, este trastorno venoso se puede convertir en una enfermedad. ¿Vale? Y es cuando empieza a hablarse de enfermedad venosa. Cuando esas tenagrectasias, esas daños vasculares, pues ya se convierten en varices, en varices más grandes, incluso tronculares. Entonces, para prevenir eso, lo que tenemos que poner es. Medios de compresión, ¿vale? Tenemos que evitar el flujo, potenciar la eh, musculatura... ...y sobre todo que las válvulas no se, se, que se mantengan cerradas... ...para eso tienes que utilizar eh, compresión... ...porque son las únicas que hacen que las válvulas... ...si están un poco dañadas... ...se acerquen y se cierren como tienen que ser. Pues dicho esto, bueno, hablamos del trastorno venoso... ...acabamos con la enfermedad venosa crónica... ...que es pues el siguiente paso... ...que es aquella anomalía funcional... ¿Vale? Que manifiesta ya síntomas y signos que pueden ser tratados, como podemos ver, ¿el que Pues las varices, las varices ya son cosas que vemos, son signos que, ve, que notamos y que además podemos ser tratados. La varice que al final, ¿qué te está diciendo? Que la, la, la vena está dilatada, por lo cual sus extremos están más abiertos. Si los extremos, las paredes están más dilatadas, las válvulas como estarán más abiertas, o sea que es más fácil que haya reflujo, o sea que ya es una enfermedad seria si esto lo ignoramos al final acabamos en el estadio más avanzado de la enfermedad venosa crónica que es, pues, la insuficiencia venosa crónica que es la incapacidad de este sistema venoso de mantener el sentido centípeto el sentido centípeto es decir, que la sangre sube y vuelve a bajar ¿eso cuando pasa? cuando hay patología de las válvulas es decir, las válvulas intentan mantener este flujo pero ya no funcionan esto pasa con las varices esto pasa con los trombos Cualquier cosa que impida que la sangre vaya hacia arriba como toca. Vale, así que tenemos dos principales causas de patología venosa. Uno es que la válvula no funcione y el otro es que haya trombos. Porque los trombos también impiden que la sangre sube para arriba. Ya que aunque funcionen bien las válvulas, pues imaginaros que si sube la sangre hacia arriba y choca contra una pared, pues esa sangre va a volver y se va a encontrar con la sangre que venía. Y va a hacer un pitoste ahí de un montón de litrocitos. Si es que yo, te, yo iba para arriba, en serio, que iba para arriba. Y entonces, ¿que, que, yo, ¿tú qué haces, chaval? Que tú tendrías que estar arriba. Y yo le ya lo sé, que ya lo sé, que tendría que estar arriba, ya lo sé. Y se encuentran ahí en un segmento del venoso que aumenta la presión distal de una manera que, imaginaos, la presión que se genera dentro de esas venas donde hay un trombo que impide que toda la sangre suba hacia arriba y tenga que encontrar... Le... colaterales para ir hacia arriba, por lo cual mucho. Así que, en fin, al final, las dos cosas que hacen, que la sangre suba y vuelva a bajar, el trombo que hace choca y vuelve a bajar, las venas que abiertas, las válvulas abiertas suben y hacen que la sangre baje, por lo cual siempre, cualquier patología venosa empieza con un reflujo venoso. ¿vale? Ese reflujo venoso hace que la sangre baje la o sea, se acumula más eh, sangre dentro de un vaso sanguíneo este aumento de la cantidad de sangre en ese mismo sitio aumenta la presión hidrostática venosa es decir, aumenta la tensión que existe dentro de la del vaso sanguíneo es lo que hablamos de hipertensión venosa cuando hay un aumento de la presión interna gracias a que, a que hay un montón de sangre que tendría que haber estado arriba y no hay esa hipertensión venosa al final acaba dilatando la vena, es cuando aparecen las dichosas varices, y esta dilatación de las paredes abre los poros del epitelio, de tal manera que aquí hay un, una descompensación y un daño en el epitelio, que provoca la salida de líquido hacia afuera. Y ahí es cuando hablamos del aumento de la filtración por culpa de la hipertensión venosa, es decir, que aparece el edema porque la sangre sale más para afuera, porque las, los vasos sanguíneos están más dilatados, de tal manera que el epitelio está más abierto y los poros son más grandes, por lo cual la sangre pasa más rápido, y hay más agua para afuera. Ese aumento de la, del paso de sangre es edema. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando hablamos de que las paredes se dilatan, significa que hay un traumatismo de estas paredes, ¿y cómo entiende el cuerpo que es un traumatismo?, que hay un daño y ese daño se sustituye o se entiende como un proceso inflamatorio, ¿vale? Porque el cuerpo cuando ve que hay un traumatismo, es decir, un daño en el epitelio, lo único que hace es inflamarse, activa el sistema inmune y ¿eh? dice, oye, aquí, aquí pasa algo, pasa algo porque ves, el epitelio está dañado, ve, ve a ver qué pasa y entonces va ahí el linfocito todo iluso a ver si encuentra algo interesante y se si encuentra un pitoste lleno de líquido... Eritrocitos por ahí, por el espacio intestinal perdidos, en plan, yo iba a ver, yo iba ahí al hígado, ah, pues yo iba al pulmón, pues me muero, pues no, es un poco, se encuentran ahí en, en el aire, no en el agua más bien. Entonces, el linfocito que está ahí, los macrófagos que se encuentran en ese pintoste, dicen, vale, vale, pues me pongo aquí a, a, a hacer fagocitosis y a, infla y a inflamar. Entonces, el proceso inflamatorio provoca de todo. Y estos son los signos ven venosos que vemos en las piernas, ¿vale? Cuando vemos en una pierna, pues de la ocre, lo que está pasando es que los, macro los macrófagos han mmm, fagocitado a los eritrocitos, dejando solo el hierro. Entonces, esta degradación de los eritrocitos va dejando hierro pop, pop, pop, pop, en la piel y acaba pigmentándola. Y por eso vemos esos esas piernas ocres, taciturnas, tristes... Uf gris grises... ...por culpa de la dermatitis o cree, ...ese color, ese depósito de hierro... ...de la degradación de los eritrocitos... ...además también... ...tenemos que tener en cuenta... ...que hay edema... ...por lo tanto ese agua, ese exceso de agua... ...los macrófagos los acaban sustituyendo... ...por fibras, ¿vale?... ...esa inflamación sustituye el tejido sano... ...por tejido fibrótico, fibrosa toda esa piel... ...y en cambio hay zonas donde en vez de haber agua... ...hay un montón de fibras... Y es que tenéis que imaginaros eso como un campo de batalla. Por lo cual, en vez de haber un montón de agua, pues acaba convirtiéndose todo en un montón de andamios ahí mal organizados, desorganizados y tal. Y de tal manera que encontramos un tejido eh, intestinal fibrosado. Claro, al haber un espacio reducido, lleno de cicatriz, ¿vale? O de cicatriz, Pues ya no hay espacio para el agua. Por lo cual, en la zona de la polaina... ¿vale? debajo justo entre el maleoro y el inicio del de de ancho del gemelo, esa es la zona de la polaina, pues ahí el, la fibrosis es donde más grande hay, ¿vale? es donde más se ve y entonces esta sustitución del edema por el tejido fibroso hace que el líquido ya no pueda estar en la zona de la polaina, entonces ¿dónde va? hacia arriba, donde puede estar, porque ya es, eh, ahí no, no hay espacio para el edema es que no hay, porque está lleno de fibra entonces el edema va a buscar otros sitios ¿dónde va? hacia arriba por eso acabamos viendo unos gemelazos de la hostia con una patita súper finita, súper finita y eso es lipodermatosclerosis ¿vale? esas piernas invertidas esas botellas de cavas invertidas pues eso es debido a eso que se sustituye el tejido cicatizar y el líquido como ya no puede estar en el tejido cicatizar porque no hay espacio pues se va arriba y por eso se hace una gemelo como vamos, la hostia ya tenemos dos signos, la dermatitis y, le, y, y, y la lipodermatosclerosis. Bueno, también tenemos el edema. Luego tenemos la atrofia blanca, que es cuando se sustituyen los capilares por zonas avasculares debido a la inflamación, que se ven como cicatrices fibrosas blancas, como estrellitas ¿eh? en la pierna. Y bueno, ahí tenemos todo. Las varices tronculares, también otro signo venoso clásico. Y finalmente también podríamos hablar pues, de la corona flevestática, ¿eh? La estática es aquella que vemos en el pie, justamente en el dorso del pie, que son como unas arañitas dilatadas y así venosas, ¿vale? Como si fueran un montón de varices, pero en la zona del dorso del pie, del lateral del pie, y esto es debido a que la planta de lejas se dilata. Por lo cual, la estática es un signo también de patología menos avanzada, porque es la planta de lejas la que está dilatada permanentemente, o sea que te has quedado sin bomba... Si sí, una bomba de, de fisiológica, a eso te queda el artículo gemelar, o sea que te queda poco. Así que la planta gemelar, cuando se dilata, ya veis, es peligroso. Ya con esto hemos resumido los signos venosos que nos encontramos. ¿eh? La patología venosa al final eh, de, declara estos sínto signos, ¿no? que es el edema, la hematitis eh, eh, ocre... Pues el prurito, que es debido a las toxinas del edema, esta activación del sistema inmune que nos ha provocado pues, la fibrosis, la atrofia blanca, la hematitis ocre, y además la inflamación también ha provocado al final eczemas venosos, que son esas descamaciones de la piel con eritema, debido a, que, pues, a la inflamación y al líquido. Todo esto, pues al final acaba viendo esas piernas típicas venosas que nosotros vemos ahí, dices, oh Dios mío, ¿cómo las veo? Así que ya tenéis ese resumen, ¿eh? Una pierna venosa pura, varices, ahí la dermatitis ocre, la atrofia blanca, ¿eh? la lipoedematosclerosis, la conafrioestática, todo esto. A esto le tenéis que ayudar a, a añadir algo y es a la persona, ¿vale? Veis esa pierna y os dice, oye, mira, que soy súper venosa, ¿no me ves? Tengo todos estos signos, ¿vale? Pero me falta valorar a la persona, entonces, ¿qué tenemos que encontrar? porque normalmente es de sexo femenino, mayores de menores de 65 años, sedentarias, personas que están mucho tiempo sentados o mucho tiempo de pie, porque eso aumenta mucho la presión hidrostática y además no, no hacemos la musculatura muscu articular muscu eh, gemelar, por lo cual pues estos son bombas que no utilizamos. Eh, eh, han hecho muchos partos, ¿vale? Esto también, porque aumenta la presión intestinal eh, o sea, la presión abdominal, perdón. El estreñimiento también aumenta la presión abdominal, por lo cual también es un factor de riesgo. La obesidad, por pues lo mismo. Eh, y la edad avanzada, sabemos que por los estudios, que a partir de 65 años, los, las mujeres y los hombres mmm, mayores de 65 años tienen el riesgo igual, la incidencia es exactamente la misma. ...de patología venosa... ...por lo cual lo que te lo está diciendo esto es que... ...ser mayor... ...significa... ...tener posiblemente una patología venosa... ...vale, dicho esto... ...pues ya nos queda... ...pues eh, hacer una valoración integral... ...aquí ya, ya hemos visto... ...a la persona... ¿no? ...ya hemos visto sus factores de riesgo... ...hemos explorado la pierna... ...hemos visto todos sus signos venosos... ...además que es un edema que mejora por la noche cuando estás tumbado porque la presión estática de, re, reduce a cero, por lo tanto si, ya no hay tanta filtración y se reduce el edema, y por la mañana cuando la persona empieza a caminar y a estar de pie, pues empieza a aumentar el edema, por eso es un edema que eh, fluctúa con el tiempo, eso también es venoso, eh, los signos venosos que hemos hablado antes, y normalmente tendremos pues, pulso o y un estemer pues, eh, negativo, si no tienen arteriopatía ni linfedema asociado ¿eh? pero bueno esto no tiene que ver una cosa con otra porque pueden tener eh, no pulso y ver toda la patología venosa también así que podría ser una arterial venosa también después podríamos hacer una eco Doppler para ver si hay pues eh, unas zonas de reflujo y de shunts aquí sí que estaría muy interesante hacer un eco Doppler a color para ver si hay reflujos especialmente Finalmente, gracias a todos esos datos, pues ya hablaríamos de que tienes una insuficiencia venosa crónica o no. Ya lo veríamos, ¿de acuerdo? Pero al menos ya eh, con todos los datos que tienes, pues está claro. Bueno, espero que os haya gustado esta, esta breve introducción a la patología venosa. Yo creo que hemos repasado bastante. Ha sido bastante más largo yo que pensaba, ya casi llegamos a los 25 minutos, por lo cual lo voy a dejar aquí. Ya veis, eh, todo lo que podemos aprender a patología venosa en nada, en medio, menos de media hora. Así que espero que os haya gustado. Seguiremos el próximo mes, seguramente con el linfedema y muchas gracias a todos.